Sol no de más su calor y las estrellas su brillo esconderán en la tierra siempre habrá aflicción la maldad siempre reinará tierra el Señor, el fruto bueno con él se lo llevará, cegará la tierra el Señor, el fruto bueno con él se quedará, guerras la última guerra siempre habrá, nación contra nación se enfrentarán y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, segará la tierra el Señor. El fruto bueno, con él se lo llevará. Cegará la tierra el Señor, el fruto malón aquí se quedará. El fruto malón aquí se quedará. Soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te hablé. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Gracias mi Señor, por darme tu amor, gracias mi Jesús, por tu inmensa bondad. Tómalo Jesús, todo es tuyo mi Señor, en ti confiaré, y seguro yo Gracias mi Señor, por darme tu amor, gracias mi Jesús, por mi inmensa bondad. Tómalo Jesús, todo es tuyo mi Señor, en ti confiaré y seguro yo estaré, gloria a Dios. Bien vive, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios.